en tierra de campeonas del mundo, le pega Leo ahí está Messi travesario, para Di María Iluminate Angelito, viene para Leo, dale Messi ahí está Messi, Messi, Messi toca atrás, va a ¡Oh! sigue sí, abriendo que falta, ah que tiro libre le va a pegar Messi ahí va el tiro libre Messi, le pegó, Garra. para Argentina cero, para cero le pegó Messi Garra corner, vamos Ángel va Fideo, pasó Molina le pegó Di María, el rebote, atención, viene también. Fue penal esto. Ahí está Tiago, no fue penal. Esto Digo pregunta, tiro de gira para Argentina. No fue penal esto. Galván, es lanza a Galván largo, ojo que va Stefanse. Eh, le pegó. Oh, mirá lo que hizo ese muchacho. Del medio, a la izquierda, aquí del arquero guerra. Ahí está, le pegó Travesado El rebote viene Paredes El rebote viene. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, Thiago, no, no, no. ¡Gol! ¡Sí! Argentino, sí te quiero, Argentina, te adoro, Argentina. Vení gritando conmigo! Le va a pegar Messi, espera el rebote a Cuña, vale, o le dio Messi. ¡Gol! gol, bestia animal, gol, sí, sí, sí.